Buenas, ¿cómo le van amigo Despejador? Hoy estamos acá con Marce, una nueva incorporación Muy al equipo. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a mostrarle algo de los anzuelitos de peja, ahora que estamos en plena temporada. Diferentes marcas, marcas Mustard, marca Katashi, Sasame, Owner, Kamakatsu, eh, diferentes medidas, diferentes modelos. Ideales. Los sí. clásicos oxidables. Sí, oxidables. Niquelados, los dorados. Cristal. Eh, Anzuelitos con la pata más larga, anzuelitos como los worm que son un poquito con la pata más, más, más larga, perdón. Eh, anzuelo de paleta, anzuelo de ojal. Eh, tenemos bastante variedad. Así que cualquier cosa nos consultan, tienen otros, nuestros datos ahí al pie de la página. Eh, nos manda mensajes por algún modelo especial, el que busca también algún modelo especial nos escribe. Lo vamos a asesorar para, para la mejor experiencia. Eh, así que bueno, esperamos su, su mensaje y estamos viendo. Hasta luego.